Buenísimo. Y el postre. Lanzaron dos monitores. Cada uno se ve aún más provocativo, ¿no? Podríamos empezar por el Mate view normal y, y veo que también lanzaron una versión GT. No sé, ¿ese GT será de Gran Turismo o de qué? Sí, sí. Este, de hecho, también este Gran Touring eh, pues es la inspiración para nuestros relojes. De, de endurance, realmente un rendimiento y, y habilidades, pues tanto de, de desempeño como de durabilidad. Entonces, estos dos dispositivos que lanzamos, tanto eh, MadeView como MadeView GT, pues cubren necesidades muy específicas de consumidores que, que se dedican al diseño profesional o a, incluso al gaming profesional en, esos, en esas direcciones. Um, entonces, tenemos dos propuestas eh, para cubrir, por ejemplo, las necesidades de un diseñador, un diseñador normal, avanzado, profesional o extremo, así como del otro lado con otro producto que sería el GT, hacia un gamer normal, un gamer mainstream, profesional o extremo también. Entonces, para el primer caso, con View tenemos un monitor, una pantalla grande, 28.2 pulgadas, con un aprovechamiento perfecto de, de toda la, la pantalla, los marcos son súper delgados, este aprovechamiento nos permite conseguir hasta el 94% de relación de la pantalla con el cuerpo, o sea casi desaparecemos los marcos, no tenemos fronteras. Es una pantalla 4K plus, entonces pues no nada más es tema de resolución, la resolución es alta, es un producto que nos va a ayudar a ver las cosas a la perfección, ya sea un diseño o un contenido como una película que podemos observar, apreciar en 4K, pero no solamente la resolución, sino que también este producto es capaz de reproducir hasta 1.07 billones de colores, o sea, 1.070 millones de colores. Entonces, ese, ese detalle de, de, de color que vamos a poder ver, eh, tiene una profundidad de 10 bits, quiere decir que la... Los cambios entre color y color no los vamos a percibir cuando vemos una paleta de colores. Va a ser, va a ser perfecta la, la reproducción de color. ¿Por qué? También se soporta con una tecnología de HDR400 a 500 nits. Y también tenemos un sistema de precisión de color, que esto se mide también con Delta E, que es la variación del color de menos de 2. Entonces también la reproducción de color es prácticamente una copia fiel a cómo se debería de ver el contenido original. Um, es una pantalla cuadradita. El aspecto es de 3 a 2 para temas de productividad. Nos va a ayudar a las multitareas. No es como en el otro caso una pantalla súper amplia. Este es un poquito más tradicional, justo para poder tener muchas ventanas y mucho contenido con el cual trabajar. Y también este monitor, esta pantalla, nos va a ayudar a que no nada más conectemos, por ejemplo, nuestra PC por, con un cable a la pantalla, sino también si yo mismo o un visitante llega a donde tengo este dispositivo, puede llegar con su celular Huawei o con su tableta Huawei, dar un toque NFC en la base del dispositivo y ya tenemos nuestra computadora ahí. Nuestro CPU es el celular o la tableta y tenemos el monitor para trabajar y todos nuestros archivos y recursos a la mano. Es ideal, por ejemplo, no nada más para casa, para oficinas, en donde la gente llega con su CPU en la bolsa, o, o para bibliotecas, para universidades. Realmente el, este monitor, como es inteligente, tiene un sistema de audio, tiene puertos de salida, pues realmente se le pueden dar muchísimos usos. Ten, tiene puertos de salida, por ejemplo, HDMI o, o puerto digital pero al mismo tiempo tiene puerto tiene dos puertos USB-C y dos USB-A. Lo interesante de los USB-C es, es que uno es para la energía de 135 eh, watts, el, el, y el otro puerto, eh, o tenemos otro USB-C, nos ayuda a cargar otros dispositivos, nos ayuda a lo que sea, transferencia de información, a conectividad con otro dispositivo, pero es de carga rápida, nos da hasta 65 watts para poder cargar otro dispositivo al mismo tiempo que está trabajando. Entonces... Pues es una herramienta súper completa, no nada más sería un monitor tradicional. ¿Tiene parlantes este o solo la versión GT? No, no, no, en la base, eh, en la base rectangular que está abajo de la pantalla. ¿Ajá, ¿Aquí? Todos esos, todos esos orificios, no, por la parte de enfrente, esos son nada más son los conectores. Ah, okay. Por la parte de enfrente, todos esos cientos de puntitos, por ahí sale el audio de los parlantes. Ok, aquí enfrente. Exacto. Exactamente. Sistema envolvente también para que pues lo que se observe una película o una cualquier contenido con audio por ahí por ahí obtengamos el audio. Bueno y ahora hablemos de este monstruo que tengo atrás. Sí. Bueno visualmente es impactante cuando lo conoce en persona es muy atractivo es nuestra versión GT. La, la intención es que sea también una experiencia muy inmersiva. Aquí ya, como es, se puede apreciar, es una pantalla muy amplia, ultra amplia. El aspecto aquí es de 21 a 9, totalmente, pues prácticamente así como cinematográfico. Entonces, la intención es de esta pantalla curva de 1000R, o sea que lo podemos colocar a un metro, metro y medio nosotros para, para tener esa sensación de verdadera envolvencia tiene una tasa de actualización altísima. El anterior tiene una tasa de actualización de 60 Hz, muy propia para el trabajo o para uso de, de diseño y creatividad y películas. Pero esta tiene una tasa de actualización de hasta 165 Hz. Eso nos permite que no nada más para videojuegos de mucho movimiento eh, o para películas de mucha acción, es perfecta para el, para el consumidor que le encanta los juegos. No tenemos interrupciones, tenemos una excelente respuesta y además este dispositivo está en 3K. Entonces jugar a 3K o ver o hacer contenido en 3K pues también resulta maravilloso. También reproduce hasta 1.07 billones de colores y también la reproducción, la, la precisión de la reproducción de color está en menos de 2. El delta E es menor a 2. También tenemos certificación de, de baja emisión de luz azul y eliminación de parpadeos. Y por si fuera poco, pues también tenemos una barra de sonido en la parte de abajo. Todo es táctil, ya sea con controles por abajo del, de la pantalla o sobre la barra de sonido, para que no tengamos que interactuar con ningún otro tipo de botones. Eh, es totalmente intuitiva. Y pues bueno, para complementar que nos sintamos realmente en una situación envolvente, pues tenemos efectos de luces, el control táctil para subir o bajar de, de volumen, doble tap para silenciar, realmente eh, interacciones muy, muy inteligentes y, y muy intuitivas. pero definitivamente conectar más de uno, cierto? Llama la atención, sí, definitivamente podemos conectar más de uno y pues bueno, la experiencia es realmente impactante. Bueno, la pregunta que siempre nos hacen los gamers, porque son, son un, un tipo de personajes bastante particulares. Y ellos muchas veces claro. quieren usar el monitor eh, pues para jugar y demás. Entonces, ¿es compatible con G-Sync, con FreeSync, con consolas? Con G-Sync y FreeSync sí, sí es compatible. Eh, con consolas, eh, pues ya necesitan obviamente comprar los, los adaptadores pero incluso también con los controles, ya sea alámbricos inalámbricos. Uh, el dispositivo, este, estos displays tienen en la parte de atrás los puertos que, que pueden ser utilizados para hacer conectividad con más productos. Pero um, sí vamos a poder ofrecer prácticamente casi cualquier configuración para que, para que nuestros usuarios gamers... De hecho, en la pantalla GT, la, el display GT es de, totalmente dedicada en, en, en configuración y en acceso por puertos a, justo a los, a los gamers, para que realmente vivan esa experiencia. Ya, ya tienen mucha experiencia en, en, en el gaming, pero ahora pues que lo disfruten a una tasa de actualización altísima y con esta calidad de color y de, y de actualización de pantalla tan alta. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias. Realmente nos sacaste muchas dudas y ahora solo falta probar los productos. Sí, sí, por supuesto. Vas a quedar encantado. La verdad es que son productos con innovaciones que, que hemos estado trabajando durante muchas generaciones. Y en, esto, en esta nueva gama de productos, en este nuevo segmento de productos, por supuesto que vamos a, a continuar ofreciéndoles pues, lo último en tecnología que podemos llevar a sus manos. Perfecto. Muchas gracias y te esperamos en texetera.co. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias.